Primero, hermano, eh, cuéntanos un poco cómo está en la enfermería después de las lesiones de Ale de y, de, y de Jai Borrego, y cómo si eso afecta mucho a la planificación que tú tenías pensado para el partido. ¿no? Bueno, a ver, eh, la enfermería está, está más llena que de costumbre eso es, es evidente, y no nos gusta, pero bueno, como dije el domingo, son, eh, son cosas de, del fútbol, eh, cosas que hay que asumir y que hay que eh, tomarlas con naturalidad y bueno. Ahora mismo pues, es el, el momento, quizás, pues, eh, de confiar eh, más todavía si cabe en la plantilla. Hoy han subido cinco chicos del juvenil a, a echarnos una mano en el entrenamiento, con lo cual tenemos gente de, de sola, ¿no? gente suficiente para, para cubrir esas bajas y lo único pues, es lamentar que, que estén en ese, en ese periodo ahora de lesión y esperar que, tanto los dos que han caído esta semana, como si nos no, es que cayó hace, hace varias, como Diego, que cayó en, en el júpiter -Lones, en ese, ese patio de... Ya que nos el ascenso, pues se lo mismo, sí. ¿No se va a forzar con si No, Shima está está bien, está haciendo parte con el grupo, parte al margen, pero pero no, no va a llegar al partido esta noche Cuéntanos un poco, ¿cómo esperas el partido este es Pues un rival que encaja muy pocos goles, eh, recibe también eh, muy poquitos goles en contra, un equipo bien trabajado, bien ordenado, un equipo que que domina eh, prácticamente todos los encuentros en los que en los que en los que juega y los que no domina pues eh, se sabe se sabe ordenar por detrás del balón sabe juntarse y concede muy pocas ocasiones eh, sobre todo destacaría eso es un equipo que, que concede muy poco y sí que es cierto que por lo menos en los partidos que, que hemos visto sí que ha costado quizá generar eh, suficientes eh, ocasiones como para eh, hacerse merecedor ¿no? de, de ganar partidos pero también es cierto que ha habido algún encuentro que que ha sido quizá eh, penalizado ¿no? por esa falta de gol y no se ha llevado los puntos o no se ha llevado al menos un punto como le pasó el día del Marino El Bombo pues yo creo que mereció más y, y que bueno, que está en una posición ahora mismo eh, buena en, en la tabla y de esos equipos que yo creo que poco, poco a poco según vaya a pasar la temporada pues irán escalando posiciones y estarán arriba. ¿Las ausencias te van a obligar a, a modificar algo? ¿Tu, tu, ¿Tu idea del juego, del equipo? No, no, lo que sí... Es probable que haya jugadores que tengan que retrasar su posición o adelantarla en función de, de lo que yo decida de cara de al domingo, pero el planteamiento va a ser el mismo. Tenemos jugadores ya te digo de, de sobra, lo comenté el otro día. Eh, el otro día en el banquillo, pues, hay eh, gente que puede entrar, eh, puestos a hacer quinielas, pues entraron Juan de la Mata, entró Sergio Cironcha, eh, estaba Sergio Natlares en el banquillo, fíjate qué en jugadores, entonces fue Rafael Oriente. Entonces tenemos jugadores de, de sobra para suplir las bajas y obviamente no, no condiciona nada el rendimiento del equipo, ni el esquema, ni el ni el sistema ni el modelo de juego porque son jugadores que entrenan con nosotros que saben a lo que jugamos y que salga el que salga va a hacer ese trabajo igual o mejor que el que estaba En un campo como, como el del mágico de, de, de dimensiones que, que le agradan a la segoviana al juego de la segoviana, ¿qué esperas? Un, ¿una UDS dominadora o, o competir de la posesión del, del balón? A ver, lo que está claro es que ellos van a salir a llevar la iniciativa a tener la posesión del balón y, y a intentar dominarnos Luego lo que consigamos nosotros eh, hacer va a ser, eh, eh, pues, eh, en, en base a ese juego que tengan ellos, nosotros intentar eh, quitarles el balón lo más ser Estoy seguro de que si nosotros llegamos a la iniciativa y les quitamos el balón, ellos van a sufrir más. Pero también es cierto que es difícil. Tienen jugadores de muchísimo nivel. En el campo tienen jugadores como Hugo, como Amaro, como Diego Benito, jugadores que con experiencia entre segunda división o, o primera división, si no me equivoco. Y, y, y eso va a ser complicado que ese segundo campo pero bueno creo que tenemos nivel creo que tenemos capacidad y sobre todo creo que tenemos ahora un nivel de confianza que nos puede llevar a, a llegar al domingo al Edmántico y intentar llevar la iniciativa mandar como hicimos los 20-25 primeros minutos en Avilés que era un campo eh, difícil para, para dominar y lo conseguimos entonces vamos a, vamos a intentarlo pero bueno ya te digo que no va a ser fácil ¿Colar el centro del campo puede ser clave o, o pretendes aprovechar todo eh, lo que es la amplitud del campo? A ver, lo que intentamos hacer prácticamente todos, todos los entrenadores cuando tenemos la pelota es hacer el campo lo más grande posible para que haya espacios para, para nuestros jugadores y luego cuando no tenemos el balón todos los equipos intentan minimizar ese, ese espacio, estrechándolo al máximo hay gente que lo hace desde dentro, hay gente que lo hace desde que la pelota llega afuera se juntan mucho en un, en un lado del campo, pero yo creo que son... Cosas que al final, a la hora de decidir un partido, no son importantes. O sea, lo importante al final es eh, el plan de partido que tengas tú y, y llevarlo a cabo. Es decir, ¿cómo lo vas a intentar llevar a cabo? ¿Vas a intentar eh, ser profundo? ¿Vas a intentar quitarles el balón? ¿Pero para qué? ¿Para, para, para intentar dominarle solamente y tener la pelota, pero no ser profundo y no llegar a portería. Entonces, yo creo que el plan de partido, la idea que tenga el jugador en la cabeza, es lo más importante. Luego, ¿cómo se desarrolle? Pues todos intentamos hacer el campo lo más grande posible cuando tenemos el balón y lo más pequeño cuando no tenemos mi idea me tiraba por el mate que tengo yo siempre con los tres centrales entonces ah. me imagino que no, que no que hoy por lo que he visto en el, en el campo de entrenamiento la apuesta no va a ser esa la apuesta va a ser mantener un poco el, el dibujo el, el, el, bueno, lo que había mostrado el equipo en estas semanas anteriores ¿no? si, sí. el problema de los tres centrales es que para utilizarlos tienes que tener tres y de momento tenemos dos y medio entonces eh, <risa> es complicado eh, abrirse a, a un esquema con tres centrales cuando ahora mismo no, no, no los tenemos y el eh. ruido todavía no está al 100% y y ahora mismo es mejor eh, jugar con estos, eh, con estos dos defensas, con Javi con, y con Masur, pero están haciendo bien, y de momento no, no entrar en ese en ese debate tres centrales. Yo lo he hecho alguna vez en la dinastía soviana y no soy reacio a usar ese sistema. Es más, el equipo que seguramente a lo largo de la temporada, incluso antes de que acabe este año, lo vamos a hacer alguna vez. Pero de momento no. El Mántico vamos a jugar con la línea 4, eso es seguro, de momento va a ser innegociable. Y yo pensaba que iba más por el centro del campo, porque a lo mejor, eh, con esa ausencia de extremos, de meter un medio centro más o media punta más, pero no. Yo, ya te digo, con la gente que tenemos por fuera, creo que tenemos nivel más que de sobra, aparte de los ya conocidos, Rafa y, y Dani Arribas, que nos ha borrado que también va a actuar en esa posición. Yo creo que vamos a ir con, creo que con un equipo bastante competitivo y, y asiadito como se dice, para hacer un buen, un buen partido en el partido y en sumar caso mal. El equipo ha trabajado muy bien los intangibles eh, eso de no dejarse los puntos cuando los ha sumado eso también no... se ha trabajado mucho también las incorporaciones que han venido este año han dado ese plus que a lo mejor faltaba para que el equipo no pierda lo que gana durante los partidos Bueno, creo que tenemos eh, o hemos confeccionado una plantilla quizá más veterana que, que otras temporadas eh, obviamente para esta categoría eh, la experiencia es, es un grado como, como se suele decir, y creo que los jugadores que hemos incorporado eso lo tienen eh, también es cierto que bueno, eh, Creo que lo que llevamos trabajando ya desde, desde hace varias temporadas es ser un equipo competitivo, ser un equipo versátil, intentar no conceder nada al rival. No, a mí no me gusta eh, eh, conceder regalos o, o regalar ocasiones porque cuesta mucho, cuesta mucho ganar partidos, cuesta mucho hacer goles eh, y, y no nos gusta regalar eh, ese tipo de acciones. En el hotel nos pasó un par de veces y lo hemos intentado, lo estamos intentando corregir esta semana para que no, para que no vuelva a suceder. Y sí que es cierto que la gente nueva ha aportado ese grado de experiencia y, y ese saber estar en algún momento e interpretar el partido, pero creo que la gente que lleva tiempo con nosotros aquí en la Ciencias de Sovena, ya lo tiene también aprendido, creo que ya desde, desde temporada y media dos temporadas atrás creo que somos un equipo difícil de batir en, en muchos aspectos. Muy bien. realmente complicado con las bajas que tenéis poder la sensación para ir al partido la sensación es buena ¿no? sobre todo cuando te ves segundo de clasificación con buenas sensaciones y viendo al equipo rendir bien y entrenar bien ¿no? al final lo que más te preocupa es que no tengas gente para competir al final la tenemos así que es verdad que en la parte de arriba tenemos que andar con un poco más de cuidado porque al final tampoco nos podemos pero con mucha confianza, al final es lo que digo siempre a ti, ¿no? Mientras estamos once para jugar, yo creo que las cosas aquí van a ser bien. ¿no? ¿Más responsabilidad a los que jugáis eh, a ofensivas? Sí, más responsabilidad, bueno, al final puedes hacer muchas cosas con las alineaciones, eh, Cambiar sistemas, puedes jugar a hacia el extremo, la gente de arriba es mucho más versátil, le puedes meter a banda y demás. Eh, responsabilidad no, al final es lo que digo a mis compañeros, que aprovechen lo que tienen esta categoría y que intenten divertirse, es como mejor van a salir las cosas. Consiguiendo 11 puntos, la presión en este partido para Salamanca ¿eh? si Sí, nosotros salimos fuera de casa, entonces es lo que decimos, nuestro objetivo es mantener la categoría, no perder fuera de casa para nosotros es muy buen resultado y dependiendo de cómo se ponga el partido, creo que una victoria pues, podría ser un resultado asequible, podemos ir allí, que nos metan un meneo y venir con un empate y decir, joder, fue buen punto. Puede, puede pasar en todo jugar en el Mántico siempre especial sí al final es un buen estadio el equipo no es lo que ha sido históricamente pero, pero es un buen equipo un buen estadio eh, una buena ciudad y al final es un campo de gusta jugar y ellos igual, ellos el campo se lo manejan bien son campos que a nosotros nos gustan pero que también son distintos a la entonces, bueno. entonces va a ser un partido yo creo que bonito está siendo el, yo creo que de inicio soñado por todos ¿no? es decir el primer partido se puede, se puede poner aparte, pero los siguientes eh, es un poco lo que, lo que esperabais vosotros. Es decir, una segoviana que, que no pierda partidos, que puntúe fuera y gane en casa para seguir sumando. Hombre, tenéis un cuarto de los puntos ya de la permanencia. Sí, la verdad que en ese sentido está, está muy bien. No perder es muy importante y sobre todo aprovechar los partidos de casa para sacar los máximos puntos posibles. Es lo que yo digo, empatando fuera y ganando en casa haremos unos números muy muy buenos al final no vas a ganar ni todos los partidos en casa, ni vas a estar siempre perder fuera siempre, pero bueno, con esa mentalidad ese objetivo yo creo que se puede poner la cosa muy bien porque al final siempre fuera de casa sacas a un, a un partido tres puntos y, y bueno, teniendo esa mentalidad de hacer las cosas bien, yo creo que el objetivo lo podemos conseguir bien eh, Vais a tener que entrenar durante varias semanas tristemente con, con los chavales, con, con los juveniles ¿no? con, con los juveniles que suben aquí a echaros una mano, ¿cómo los ves? Eh, eh, ¿Dar el nivel? ¿Pueden, eh, ¿Pueden echaros una buena mano para elevar el nivel de los entrenamientos? Sí, la verdad es que los chavales nos ayudan bastante, ¿no? Evidentemente se nota la experiencia, el ritmo de entrenamiento que ellos tienen, la edad... Bueno, todo eso suma, pero cuanto más puedan entrar con nosotros, antes lo van a coger. Eh, o sea, al final el nivel lo dan, pues si no, no entrenarían con nosotros. No se podrían mantener entrenamientos de nivel. Evidentemente les queda un poquito, pero bueno, ahí están los chicos y, y que sigan peleando. Cuando no eres el, cuando estás en el once, Dani, eres el 12, lógicamente, ¿no? Quiere decir que Manu confía mucho en ti. ¿Te está pidiendo algo diferente a lo que te tenía antes o... o básicamente, no? no, la verdad que no me pide nada raro, ¿no? Al final, pues, pide lo mismo que... Lo mismo que le pide a cualquier otro compañero, ¿no? Que al final, cada uno, en, dentro de nuestras posibilidades, vemos lo que tenemos, ¿no? Yo, un jugador muy distinto a mis otros compañeros que juegan en banda, tenemos un fútbol que, que, que, que bueno, que puede variar en, en determinados aspectos, pero la verdad es que en el equipo somos todos muy complementarios, al final no somos ni unos mejores que otros, somos de distinto, de distinto perfil, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, al final nos ayudamos mucho unos a otros. Eh, tú estás así, más un jugador que ha jugado en primera división y que se maneja con la velocidad, pues no te puedes comparar a un jugador como él, vas a un jugador como un posición, que es un jugador de mucho nivel, pero pues bueno, al final está, lo bonito está en eso, ¿no? Que al final el entrenador tiene un montón de, de cosas de donde tirar y, y ahí, está, ahí está lo bonito, ¿no? ¿No de menos acercarte un poquito más al área? Sí, pero bueno, al final es como todo, ¿no? Yo comparo a Cristiano Ronaldo, un jugador que se ha adaptado muy bien a determinadas condiciones, pues yo en la seguridad no me he adaptado a otras, pero muy distintas, ¿no? Al final intento ayudar mucho al lateral, eh, ese despliegue físico a lo mejor de velocidad que, que hacía antes, pues no lo hago, intento estar más colocado. Pues sí que es verdad que piso menos área, hago menos goles, pero creo que ayuda el equipo en otro aspecto. Y bueno, al final, mientras tenga gente fresca arriba que haga goles, pues es una manera de ayudar al equipo. Pues eso. Gracias,